El mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol Gol, gol Es Rafa, gol. Rafa, Rafa gol. gol Rafa gol, gol, gol, gol, gol, gol.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 Y este mismo debate son tres horas de pura candela, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde, en La Voz del Río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín. Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín también, en 910. Pues bien, vamos a hablar de la jornada futbolera que... ...inició para los equipos antioqueños la noche del viernes... ...cuando el Bucaramanga derrotó al equipo... ...el Bucaramanga derrotó al Río Negro dos goles a cero... ...Bucaramanga dos goles a cero... ...anoche Atlético Nacional en el Atanasio Girardot... ...perdió con el Cúcuta Deportivo tres goles por dos... ...y hoy en Envigado, en uno de los clásicos montañeros... ...el Medellín derrotó cuatro goles por dos al envigado fútbol club... ...así que vamos a estar hablando precisamente en algunos momentos... De, ...de qué aconteció con Medellín hoy, qué le pasó anoche a Nacional... ...que perdió Nacional con la ley del ex... ...la ley del ex, se le aplicó el CUDA... ...de el ex atacante... ...el Tutunendo Valencia que le marcó dos goles a Atlético Nacional... ...de esto vamos a hablar en algún momento... ...por ahora los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas... ...ahora mismo para que participen de los premios que estamos sorteando esta noche... ...232-4604 y la línea 01 8051 5015 ...tenemos un buzo de arquero del Atlético Nacional... ...que queremos regalar entre las personas que nos llamen esta noche a la línea... ...ahí está el buzo que vamos a estar entregando esta noche... ...tenemos los balones de fútbol... Y tenemos los Mus de Rafa Gol que estaremos entregando también entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas que ya hemos dado a conocer y que estaremos repitiendo en el programa. Si usted quiere ganar los balones, llame. Si quiere ganar el Bus de Nacional, llame. Si quiere ganar los bus, los Mus, llame. 232-4604 y 018-051-5015. Y. También tenemos preguntas y tenemos al hombre que está monitoreando el chat e Interactuando con todos los cibernatas a esta hora Le damos la bienvenida en la mesa de la polémica del debate A Don Elkin buenas noches, Elkin Hola Don Rafa Gol, muy buenas noches El saludo muy cordial para usted, mis compañeros televidentes, internautas Este es el superdebate con los temas polémicos de la jornada del fútbol profesional colombiano La pregunta pensando en grande la voy a responder más adelante Una de Nacional y una de Medellín de Atlético Nacional, ¿cuál fue el jugador el fin de semana que marcó el gol 5.000 en la historia del equipo verdolaga en la Liga Águila, en el campeonato más importante en la historia del fútbol colombiano? Y del Deportivo Independiente Medellín, a propósito de esos partidos entre Envigado y Medellín, ¿cuál fue el jugador que mayor cantidad de goles marcó enfrentando Envigado, Medellín o Medellín a Envigado? Pista, ídolo del Medellín, jugó en Envigado... ...marcó seis goles con Envigado, dos con Medellín cuando se enfrentaron entre ellos... ...MM, MM, ahí está la pista para todos ustedes... ...del conjunto Atlético Nacional, señoras y señores, un partido ante el Cúcuta... ...el primer tiempo donde se pudo haber ganado por cuatro o cinco goles sin exagerar... ...porque Nacional generó muchas opciones de gol... ...pero solamente se anotó uno empezando el partido por parte de Daniel Muñoz... Nacional es un equipo desequilibrado y el técnico no lo niega porque él dice cuando uno se ataca con mayor cantidad de jugadores, pues generalmente en defensa no hay tanto jugador para equilibrar esa situación. Me parece que Nacional debe cambiar la estrategia, con tres defensores no le ha rendido al equipo Verdolaga, le marcaron goles el día de ayer, yo diría más víctima de sus errores que aptitudes del equipo rival, aunque Carmelo Valencia pues marcó diferencia en velocidad y demás. Esto para analizarlo, porque Nacional tiene la nevera llena y a veces se muere de hambre. Y del Deportivo Independiente Medellín se ganó ante Envigado como debía ser, cuatro goles por dos, lo que no me gustó fueron jugadores que marcaron gol, algunos de ellos, o jugadores que estuvieron en la victoria y le señalaban gestos a la tribuna. Hombre, ante esta tribuna es muy buena, el hincha de Independiente Medellín, con tanta situación en contra del equipo rojo, perdiendo dos clásicos por goleada y la gente acompañando. Respete hombre, esta gran afición, pero así debe ser con Independiente Medellín. Ojalá que Bobadilla, que ha llegado, ha tenido dos buenos resultados. Le ganó a Alcaldas, le ganó a Envigado, siga así, porque este equipo tiene muy buena materia prima. Pero falta algo, no sé si es alma por parte de algunos jugadores. Y el que no quiera estar, no soy el dueño del Medellín, pero ahí está la puerta abierta. Señoras y señores. Aquí hay alegría y la puerta abierta está para usted, para que observe el superdebate. Bueno, muchas gracias, la O, Y nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton en Medellín. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas. Hotel Dan Carton, Medellín. Y en Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca. Patrocinios, megaventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas En todos los partidos de fútbol, en cualquier estadio de Colombia Usted llama en Medellín, 444-6529, 444-6529 de Global Sport Y dice, quiero salir en esas vallas en tal partido En Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, donde usted quiera O quiere salir en todos los estadios, Global Sport y en al comprar, en septiembre al comprar llega con super ofertas, con mini cuotas. Aproveche, estamos llenos de descuentos a cuotas muy bajas en tecnología y electrodoméstico. Ven, ven, ya y llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo todo a crédito al comprar. Bueno, y vamos ahora sí al debate, vamos a la polémica nacional. ...y Medellín, anoche jugó Nacional... ...y Nacional perdió de local... ...pero veamos... ...la nómina, cómo arrancó jugando... ...el equipo atlético Nacional... ...Nacional... ...saltó a la cancha... ...con el arquero cuadrado... ...estuvo... ...Elibelton Palacio sobre la derecha, Boca Negra... Brian Rovira, cabal... ...de defensas... ...en el medio... ...Daniel Muñoz que marcó el gol... ...el primer gol del partido, estuvo... Perlaza, acompañado de Jarlón Barrera, arriba Candelo, el pirata Hernán Barcos y Vladimir Hernández. Esa fue la nómina con la que Nacional cayó anoche. Pero tenemos la nómina del Medellín con la que ganó hoy cuatro goles a dos al equipo del Envigado. A ver la nómina del equipo rojo de la montaña. Así formó Medellín David González, Elvis Perlaza que marcó gol, Jesús el hey, Chucho Murillo. Andrés Cadavid y Dairo Mosquera, en el medio Didier que marcó gol, Andrés Ricaute, estuvo Adriana Regui que también marcó gol, Eto. O. Eto o. Cuesta. Cuesta que le dice Velosa Eto, que marcó gol, Jonathan Marulanda y Diego Erazo, ahí está la nómina del equipo de Deportivo Independiente Medellín y vamos a hablar a ver cómo le fue a los equipos, empezamos...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 Señor González, buenas noches Buenas noches, señor director Lamento mucho la derrota de Nacional anoche No, en el no apagado, la lamento pues, Sí señor, partido, porque sí. la gente salió muy incómoda anoche del estadio. noche del estado Le agradezco mucho sus lamentaciones Tan querido usted, hombre Que, es, ¿Sí? que, que, que llora tanto por nuestro Atlético Nacional uh, Buenas noches para no, todas no lloro, y para todos que la, la gente Especialmente lonchera, están enfermos Hay que allá O privados de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo no lamento esta derrota de Atlético Nacional. Sí, no, para que vean cómo son las cosas. Con equipo vale, juguete, yo, yo no un lo lamento equipito. porque Nacional perdió por cosas que no me puedo explicar. Porque la presentación del equipo fue decente. Porque fue superior al rival en el 75% del partido pero ¿O pero, oh, no? ¿O oh, no? Sí, claro. y, y, y si hay justicia Y si hay justicia Y quieran analizar el partido No olviden que fue un primer tiempo de fantasía uh, Donde lamentablemente no se concretó Y cuando busco, cuando busco explicaciones Al porqué de esa derrota No le voy a echar la culpa a la suerte Le voy a echar la culpa a a la falta de definición a la falta de claridad a la hora de concretar todo el cúmulo de opciones que ayer fabricó Atlético Nacional 5-0 no puede ser que un equipo fabrique 10 opciones y escasamente marque 2 y, y, y ese es el punto en el cual están como haciendo un círculo vicioso en Nacional y todos reconocen sí que tenemos opciones. no, no, ya es hora de tomar correctivos al respecto se pierde el partido primero por esa falta de claridad a la hora de meterla en la puerta contraria segundo porque sí es hora de pensar en buscar controles en la media cancha de Nacional y en el sector defensivo fíjense que a pesar de todo lo que dicen del desbalanceo del equipo es la segunda portería menos vencida del campeonato Perdió con Tolima a, a, esta semana a, a pesar de todo lo que dice, Sí, perdió con Tolima esta semana También oh, oh, oh, oh, otra oh, Como en el mundo no hay, no hay justicia En el mundo no En Colombia no hay justicia El fútbol no es exento De que no haya justicia tampoco en él Tampoco sí, quedó eliminado la Copa Colombia Y eso es para lamentar ¿Taco? Si el equipo está jugando ah, bueno. A la altura de ah, su bueno. categoría Ah, a la altura de su circunstancia A la altura ah, bueno. de su calidad Está feliz. Podemos llegar No, feliz tampoco estoy, ah, pero no estoy lamentando parece, Es que parece. porque voy a lamentar A ver, ¿qué equipo en Colombia es mejor que Atlético Nacional? Señáleme uno Que sea mejor que Atlético Nacional Cúcuta? Y si el Atlético Nacional Es el mejor equipo de Colombia Pues seguramente les va a ganar el campeonato Como tiene que ser Si sí lamentaré el día En que no ganemos el torneo ese día sí lo lamentaré que con todo ese porque es que el equipo no está jugando malo es que está jugando muy mal como para perder un futuro mmm, catastrófico a ver, que alguien me diga si estoy equivocado, perdió con el si Tolima, este quedó eliminado. Está ayer perdió con el Cúcuta. Digas, no, no, no, no, no, no usted jugar. preguntó que algo, él eh, tiene derecho eh, a responder. Ah, usted pide, él le responde. Que, que, que me alguien le diga, dígale Charrúa. Perdió con Tolima, eliminado bueno. de la Copa bueno. Colombia bueno. y perdió ayer con el Cúcuta. Bueno. Y eso, si eso es jugar bien, bueno. Está. Ah, está jugando muy mal. Ante Cúcuta mereció perder. Ante Cúcuta mereció Primer perder. Primer tiempo para el día Nacional, que el Nacional, segundo tiempo para Cúcuta. No demuestre que es mejor que sus rivales ese día sí me voy a preocupar y de a lamentar empezar de lamentar lamentaría el día que no seamos campeones ese día sí lo lamentaría Ey, pero bueno pues ya ya hablábamos lo que te dé la gana decir lo que te dé la gana todo el mundo sabe de qué se trata esta vaina decir lo que te dé la gana no, no, es que dé el la día gana. que nacional pero cuál es el afán de a ver pues nacional es muy malo pues no sé nacional ya. no tiene futuro Nacional no tiene futuro. Estamos hablando de Nacional no tiene esta por Estamos hablando del presente. ¿Y en qué puesto está en el presente? Entonces dígame, el marcador del domingo para que sepamos y en no vengamos a ver programa. Porque el y... fin de semana juega Nacional. con demostrar... Entonces bueno, Dígame, cómo queda el partido del sábado que juega con Paso. aquí al programa. Que afán de demostrar Romano no, sí, o sea, no. de que es Nacional. No, no, no le estamos si diciendo. Si es por eso. puesto, está clasificado y sobrado en este momento, en el campeonato colombiano. Si es por puesto Y si es por fútbol Nadie juega mejor que él Ese es, ese es mucho problema bueno, ya listo, a es muy por... Sigo saludando? ¿Usted va a regalar ese guante, señor González? Sí, señor, El hincha de Nacional sí, sí, Que sí. todavía no Nadie ha dicho esta boca es mía No vuelvo al estadio Nadie ha dicho esta boca es mía No vuelvo al estadio Nadie ha dicho Así lo que la crónica de Ustedes Ustedes usted, El viento Está notando el afán De demostrar lo malos que somos No No somos tan malos tenemos mucha tela de donde cortar y mucho fútbol para darle a Colombia. Bueno, eh, uno vive el día a día. Y hasta el día de hoy, anoche Nacional jugó, perdí el partido. Debió haber ganado 5-0 el primer tiempo. Vense. En el segundo no pudo controlar y perdió con la ley del ex esta semana perdió con eh, lo eliminó el Tolima la semana pasada después de haber ganado el clásico perdió aquí abruptamente pero ese es el presente segundo, que esté, que ese es el presidente de la ciudad don ah, Gustavo Osorio, para usted estuvo puntos. en Oiga el, eh, en Vigado le está trayendo como, como buenas energías al Medir Imagínense que hoy ganó Medellín en Vigado ayer ganaron las muchachas 5 a 0. Hoy, al esta mañana, Will, al, fue esta esta mañana, mañana. Al Huila. Y se clasificaron ya para la final. En Envigado. Sí, Debería Bobadilla echarle un vistazo al equipo equipa? de las mujeres porque de pronto de ahí puede encontrar más tiempo para reformar la nómina no, titular del equipo. No, Señor Osorio, bienvenido. No, no, no, Rafa, eso sí es un chiste de mal gusto. Que. Eh, a la lonchera. Que, que, <risa> no, no. no, no que la lonchera. Pedir, pedir. Sí, las chicas. Nos están, ganando, no, no ganando. Nos están representando muy bien hasta el punto que le acabamos de ganar al campeón de la Copa Libertadores de América, al campeón de la Copa Libertadores de América lo eliminamos y ganando 5-0. Pero todos sabemos que las chicas tienen que quedarse en su hábitat natural, ser campeones, eh, ser campeonas. Oiga, juegan el partido de vuelta, el partido de vuelta acá por el título el domingo 29 de Septiembre. En el Atanasio En el Atanasio Girardot. Girardot, porque dentro de ocho días domingo se juega el partido en Cali frente al América porque América eliminó ayer a Millonarios. Bueno, este guante de Mr. Villar también lo entregaremos entre los hinchas de Independiente Medellín que escriban. Están bravos. Lo otro, hoy Medellín le ganó a Envigado. Ni Bobadilla es el Salvador, ni Bobadilla tampoco es el, el peor técnico. Porque ya algunos hinchas están diciendo que se ve la mano de Bobadilla, no. Dígame que Bobadilla motivó al equipo. Trabajo de Bobadilla todavía es difícil que se vea. Quienes hemos hecho algún cursito de fútbol sabemos que se necesitan meses para poner allí la impronta de un técnico con lo que él quiere hacer en la cancha. Disposición. ...táctica y técnica. ¿Pero usted y ganó está claro. dos partidos? Sí, sí, pero le, por eso le repito, Rafa... Ya te más, escribieron. Más bien, más bien por motivación, por motivación. Ahora, hoy, hoy, el equipo a los, eh, al minuto iba ganando ya... ...con gol de Didier Moreno, pero cuando uno empieza ganando el partido... ...como sucedió ayer también, si usted lo maneja bien... ...el rival se desespera y casi siempre termina goleado. Pero... Nuestros equipos tienen ese problema. Que le dan la pelota, se relajan y el rival nos empató. Y el rival nos empató con un gol de Alexis. Eh, ¿Alexis qué? Ale, Zapata. A, Alexis Zapata. Un gol en el cual se ve comprometido el arquero y quien lo deja patear porque de, de 30 metros lo dejaron patear. Luego vuelve Medellín y se pone en ventaja. Pero empata nuevamente el equipo envigado y otra vez David González comprometido. Yo digo una cosa. El arquero suplente de Independiente Medellín, Mosquera Marmolejo, a mí no me da garantías, pero, lo va, pero yo lo pondría, Bobadilla, usted que sabe de esa portería, que fue figura como arquero, yo lo pondría para el próximo partido porque es que David González como que no quiere, como que no quiere porque uno lo ve, esa cara de, de tragedia, esa cara de estreñimiento que mantiene, entonces yo no sé, no parece que no quisiera y yo pondría para el próximo partido, y es frente a Millonarios nada menos, pero toca, porque es que, eh, haciéndose dos goles por partido, hoy porque en el segundo tiempo, se revelaron los pelados como Chirra, como Eto, y a Etó le hicieron penal, Etó hizo otro gol, y Chirra hizo pase gol, así que en el segundo tiempo, el equipo estuvo por encima de todo, y a convirtió también un penal. vea Medellín ganó 4-2, pero de una vez digo, tampoco fue la octava maravilla. Los mismos errores defensivos, el mismo problema de arquero, pero al menos en este partido se sobrepuso a eso e hizo cuatro goles. E hizo cuatro goles. ¿Sabe una cosa? Tengo la fórmula tengo la fórmula para lo de Nacional. Es, tengo la fórmula Ay, para lo de Nacional. Miren, miren esto. El problema, decía la voz, que dos, que No, el problema no es jugar con tres ni con cuatro. El problema no es jugar ni con tres ni con cuatro. El problema es cuando se defiende, señor Juan Carlos Osorio. A usted le gusta correr riesgos. Usted es obrador. Pero, hermanito, cuando a mí me atacan, la fácil es. Hago línea de cuatro o hasta de cinco y listo, termina el problema. Porque si usted deja dos, si usted tanto. deja solamente dos jugadores... Y Juan Carlos, que me está viendo a esta hora porque anoche hablé con él... Usted, vea, si usted deja solamente dos defensores, lo van a tarrear y no solamente va a perder con el Cúcuta, que el Cúcuta no es nada, el Cúcuta tiene un buñuelo y dos bananos. Con un buñuelo y dos bananos le ganó ayer el Cúcuta Atlético Nacional porque el Cúcuta no, no es nada, no es nada. Y no me vengan de a decir, así haya ganado el partido, no es tanto el Cúcuta Deportivo, sino que aprovechó los errores. Y le digo de una vez, si Nacional va a pasto así, también le gana el pasto. Se lo digo hoy y se lo firmo. Si juega así, si juega así, tan desequilibrada en defensa. De Mire, es que no es lo que dice Osorio: es que no, es que si yo muevo el ataque, normalmente me descubro. No, no, no, no, no, no. Hay que pasar la línea del balón, papito. Entonces usted le dice a los, de, a los que se juegan al ataque: Daniel Muñoz, Rovira y compañía, hermanito, cuando perdamos la pelota, repliegue, repliegues, y listo, se arregla el problema. ¿Ah? Pero, pero, yo, pero, pero, pero, González, pero González estaba hablando de otras cosas. Pues por no, allá de Saturno y no, Yo te no agradezco que... tanto no. ese interés nuestro. No, y yo agre... sé algo de eso fútbol no agre... puedo expresar. Pero yo agregaría algo más. No, es que esa disquisición no está mala. Hey, ¡Qué es, milagro! Está excelente. Uy, uy, uy. Gloria a Dios. Gloria pero a Dios. yo agregaría algo más. A mi amigo Juan Carlos Osorio, que está cerquito <coughs> él. <coughs> es hora, <coughs> mi querido profe. ...de cambiar algunos nombres mafla, del equipo. Mafla, mafla. Es hora de darle paso a Sebastián Gómez. ¿O oh, qué problema tiene Sebastián Gómez en Atlético Nacional? Pregunto yo. En mis lucubraciones... No en mis lucubraciones... ...yo sé que pertenece a la cuerda de la hija del dueño del equipo. Con más razón para ponerlo. Con más razón para ponerlo. Fue el mejor hombre del equipo atlético nacional el en el semestre anterior claro. Entonces vamos a insistir con Perlaza, con los Perlaza, con los Mafla Y vamos a olvidar nombres como Sebastián Gómez bueno, Pregunto yo, mi querido profesor Valdomero Perlaza, señor González, <coughs> es el superatleta para el señor Juan Carlos González. Pero Oye, es que es un superatleta no ¿no? Augusto Velosa ¿no? ¿no ¿No? Bienvenido, Gustavo Va, ay, usted tira el Le, guante, el Millonario guante, ganó hoy, el hoy, guante de millonarios, millonarios. No, estaba hospitalizado. Pero, eh. No, estaba muy enfermo el, sí, la, de la garganta, pero, pero ya... Pude ver el partido, pude ver el partido. No, pero por se televisión. alivió. Eh, hoy sí, sí, claro ¿Quién le dado el remedio? Eh, Lo Ligo noños. Lo Ligo Londoño No, y se alivió porque ganó Millonarios Pero bueno, debut soñado de Falcao García Espectacular ¿Cómo le fue? Espectacular, marcó gol Qué golazo, Era. hombre, Falcao Le fue súper bien a James Rodríguez Hoy, sí no, dice Qué jugador el que tenemos ¿Sí? El presidente del Real Madrid <risa> eh, eh, Tenemos más solo cariño Tenemos solo pico, cariño sí, para claro, James eh, Rodríguez claro, eh, Con todos los espacios. Claro, de gol Derroche del hoyo hacia James hoy Sí, sí, claro hoy. Y qué El bueno, presidente de el Duque, hizo de 250 kilómetros por Nuestro país dice que sí vamos a oficializar la sede de, de, del 2030 para, para Colombia con Perú y con Ecuador. <ríe> que en 15 días llega Alejandro <ríe> el, mundial de, de, el, mundial de, fútbol. el mundial de fútbol, que el 15, días, en 15 días llega Alejandro Domínguez, vice, el presidente de la Comiola Colombia para oficializar tenemos. ese tema porque vamos a cumplir en el 2030 100 años del primer eh, Campeonato Mundial de Fútbol y que tenemos 11 años, un pero orgullo pero... para la selección colombiana de fútbol. Tenemos día, 11 años para hacer estadios en Medellín sí, no. y el en dice... Cali en Cali, en Bogotá Hacer sobre... estadios nuevos Pasemos a Nacional, Porque con lo que hay en este momento No creo ni, que... Ni, vos ni Barranquilla una... también ni, ni, ni, sí. ni de la esquina Oiga, de, eh, del movimiento Pasemos a Nacional eh, En un comunicado atlético nacional eh, a, Hablas y aclaro sobre el accidente que tuvo esta mañana Harlan Barrera ¿no? Harlan. El entrenamiento, Chocó el carro en el kilómetro 15 de la autopista norte Contra una moto donde iban dos personas Por fortuna no fue grave Dice el comunicado que fueron Atendidos en un hospital pero que han salido de peligro y que al jugador le han, le han hecho la alcoholemia y que por supuesto Pero los reales son negativos venía el entrenamiento a dejar la marrera si porque hoy hubo regaño no, general hubo entrenamiento esta mañana pues. Como tiene que ser. un domingo volvió claro. a... Volvió claro. a, a... Primer tiempo, indudablemente, estamos de acuerdo que Nacional fue inmensamente superior y que claro, el segundo tiempo no, fue no, para no, el Cúcuta sí. Deportivo, valga la... Es, es, es. Y el técnico, al final, Pompilio, en el, o el asistente técnico en la, en la rueda de prensa con la OI de Malos, como decían, aceptamos que nos equivocamos. Nos, nos equivocamos en la formación inicial porque repetimos el mismo equipo que vimos que jugó bien contra el Tolima si hayamos eliminado. Quisimos repetirlo, pero nos decepcionó la parte física y la reacción de algunos jugadores, prácticamente. Y... Yo individualmente la embarré en los cambios, acepta el tipo la, la, la, la embarré en los cambios, él como técnico abajo en la raya Por otro lado, por, por supuesto hay, hay unos récord Guinness, el récord Guinness del primer gol de Nacional más rápido en la historia, 23 segundos El gol 5000 que hace este peladito Daniel Muñoz en la historia de Atlético Nacional pero también uno tiene que reconocer Mi estimado Rafa, compañero de televidentes Que Nacional no puede seguir con ese tema Nacional volvió como a la época El Dorado cuando Millonarios, el mejor equipo del mundo En cinco años, en la época del Dorado jugaba con cinco delanteros Cinco delanteros y eh, uno, dos defensas y el arquero, y eran los que defendían todos. Entonces, ahí estaba Néstor Raúl Rossi, estaba Kozulwaga, y el arquero del siglo eh, eh, de millonarios. Pero en esa época había otra calidad de jugadores muy superior realmente a los que hoy vemos, y, y no puede Nacional recibir los contragolpes con tan poquita gente en su sistema defensivo. Va a tener que cambiar, y por ahí reconocen ellos que van a tener que variar un sistema que era súper eh, ofensivo hasta el momento, donde Nacional, nuevamente, el mejor equipo de Colombia, atacando, pero que defendiendo presenta muchas limitantes. Sobre Medellín, pues hombre, hoy. Realmente con nueve hombres el primer tiempo Sin embargo, saca un buen resultado porque lo ¿Por qué con nueve? Erazo, terriblemente erazo equivocado Y ni hablar de Marulanda Era puntero de derecho Marulanda Una, una equivocación total del, del, del técnico Que corrigió para el tapa comentaria Cuando ya sacó a Marulanda para meter a Chirra eh, Y luego sacó a Erazo para meter a Titi Rodríguez Ya el equipo se vio un poquito más armado Pero indudablemente ese hoy se le ganó A un muy débil envigado, El más débil Ay, de todos los que hemos visto. Ahí. Siguiendo que Envigado, Rafa, y usted lo ha dicho muchas veces, ¿cómo le hace de partidos al Medellín y al Nacional, ¿verdad? Mm. Ha sido un fucu, un Coco para Nacional y para Medellín, pero hoy sí fue muy baja su presentación. Medellín lo arrasó por encima, se comió el remate, el remate los par del partido deportivo, se, se comió un par de goles más Medellín. En una presentación que da. ...esperanzas para Medellín, ¿no?... ...da esperanzas de que realmente se recupere... ...ya tiene laterales titulares, etcétera, etcétera... ...y ahí va, se, se está armando un poquito más... ...en dos partidos... ...el técnico de, de nuevo del Medellín... ...para que saque realmente a flote a este equipo, mi estimado Rafa. Gracias. Saludamos a don Juan Diego Arroyave también... ...tiene la visión de lo ah. que fue... ...la derrota nacional y el triunfo de Medellín... ...bienvenido Juan. Muy buenas noches Rafa Gómez... ...saludos especiales para usted, para todos los televidentes... ...y bueno... Es que Nacional tiene una explicación, que es un equipo que en los primeros tiempos y si analizamos lo que ha hecho lo que ha sido la campaña de Juan Carlos Osorio, siempre el mejor nivel lo muestran en la primera parte. Parece ser que en el segundo Falso tiempo. Parece te, ser que en el segundo tiempo. Y tengo yo lo, yo lo invito el con mucho gusto. del clásico, cuando se concreta en el segundo tiempo. Yo lo invito a Luciano para dos. que mire el los, empate con Millonarios, se concreta en el segundo tiempo. Yo lo tiempo, invito a Luciano para que mire los partidos Esas en son los son segundos curas, tiempos, donde le han hecho los goles a Atlético Nacional. Sí. Solamente lo invito a que revise sí. la estadística para que tenga fundamento y que usted me está recordando lo que usted me está no, recordando record. entonces, para, que, para que usted también recuerde yo <coughs> pues, invito a que mire ese par de ejercicios bueno listo, usted ya sí. vio dos partidos ahora él le va a dar otro, sí, a ver cuáles sí. son los suyos gordo, dale, sí. tranquilo sí, no, sí, no, mira, no mira, se deje de asustar pues se inventan cada cosa que la defensa es la, en la Luciano, segunda valla menopesía del torneo. Luciano, uno no puede ser, uno puede ser ajeno a la realidad de lo que vive Atlético Nacional. No puede salirse del contexto de lo que vive el equipo Atlético Nacional. Usted no puede decir que el equipo no se está cayendo en el segundo tiempo. No se está Cuando, cayendo cuando ocurre... Se ocurre ayer, ayer, ayer. se cayó, se y, ha cayó pasado ayer, y ha pasado que por fortuna ha logrado sortear. Ah, sortear. Ah, así tengan los resultados por a favor. Buenas. Ha sorteado. No, digalo, no, no, no le dé miedo que ni va también Entonces, se cayó. Digalo, dígalo, dígalo. Y, y ahí cabezales. Por es que, no, es que, no, no, porque no, a usted, yo, le yo, yo, yo, usted le da miedo no, yo el yo patrón. usted le da miedo no. el patrón. Yo no necesito no de que nadie me ayude. El patrón González. No necesito, buenas, no no no necesito que nadie me ayude, señor Osorio. Sino que le estoy explicando y diciendo que cuando el 4 a lo concretó en el segundo tiempo, cuando se sale hasta en las mismas transmisiones de los partidos, usted mismo ha criticado y ha dicho que ese equipo no juega a nada. Lo ha dicho cuando empiezan los segundos tiempos ah, no juega nada. Que se cayó, que por qué no juega a nada Y, le, y para mañana sí. con mucho gusto le Tengo las grabaciones ah, De lo que, llévelas, dicho, llévelas, lo que usted ha dicho De lo que usted ha dicho mañana Porque, programa, porque, siquiera dos partidos porque usted nacional, mismo en los segundos cayó, tiempos no, no, si, no tiene los partidos no le se ha caído Yo le ayudé se Yo se le caído, tiré no. salvavidas Dándole no, el partido contra no, Tolima sí, Porque Tolima sí, le empató en el segundo tiempo Que ahí fue donde lo eliminó Sí, pero le ganó aquí en el primer tiempo y en el segundo lo metimos contra los palos. Sí, entonces, según eso, la perfección ronda en Atlético Nacional. Ya, González, déjalo terminar, deja terminar. Para mí no, no ronda la perfección, porque es que si no se consigue un equilibrio en un equipo que es, puede arrollar en la primera parte y en un segundo tiempo no puede mantener ese nivel, no es tan excepcional ni tan espectacular como usted lo dice señor González yo no he dicho que usted es lo ve a su manera usted ve el fútbol con el corazón yo lo yo veo con el corazón excepcional y espectacular eh, eh, entonces, usted lo dice no, lo no acabo no de decir lo acaba, que no lo es acabo el decir. que quieren pintar usted lo digo, es, muy es un es un ex, excelente gara, ayer ahí. ayer sería no no no ya de los niveles de jugadores que Bajan demasiado en los segundos tiempos, que se pierden en los partidos. Uno pregunta dónde está Sebastián Gómez, que fue uno de los, de los mejores volantes del primer semestre en Atlético Nacional. ¿Por qué no se le da ni la hora, ahora en este segundo semestre, cuando se necesita tener un equipo agresivo en ataque eh, elaborador y finalizador? Porque tiene remate de media distancia. Entonces, son algunos ítems que hay que tener en cuenta con este Nacional, que ayer encendió... ...una alarma en los técnicos... ...para que vayan tomando correctivos... ...en lo que tiene que aplicarse... ...para lo que viene con el equipo verde... Don bueno, gracias Juan Diego... ...saludamos al Charrúa Cuello Núñez... Buenas ...también Rafa. estuvo anoche... y narró... un par de tapones, ...hoy estuvo favor. narrando el partido de Medellín... ...de Medellín en Vigado... ...los cuatro goles... Buenas. ...señor Charrúa, bienvenido... Buenas noches eh, Rafa Gol. ...el saludo para usted, para todos mis compañeros... ...y para la, la audiencia ...en Colombia y en el mundo... ...yo los escuché atentamente... Pero esta semana es para el olvido Atlético Nacional. Es para el olvido. Queda eliminado con Tolima por Copa Colombia. Quieran o no jugó muy bien, pero quedó eliminado. No supo definir y quedó afuera. Primer fracaso, si se quiere, en la era de Juan Carlos Osorio al mando de Atlético Nacional. Y ayer fue un gran partido en el primer tiempo. Mereció por muchos goles, pero con merecer no es suficiente. Y el segundo tiempo fue muy mal. Los goles que recibe Nacional... Tienen responsabilidad directa de la gente de la defensa. Porque el Ibelton Palacios ayer fue un mero espectador. Regala la primera pelota de forma infantil contra línea lateral en la media cancha. Y eso posibilita el contragolpe y aparece el gol del Cúcuta. Y en el otro queda en la foto, como se dice vulgarmente. Además, boca negra, boca negra. Los años no vienen solos y físicamente ya no es lo mismo. Y pierde en velocidad con Carmelo Valencia. Con todo respeto, ¿cuántos es un pelado, años ¿no? tiene Valencia? 35, Valencia es un 35 años sí, tiene Valencia. Valencia otro pelado. Peor todavía que Peor un veterano. Sí, gané. pero es Peor que cuando no él pierde esa pelota Peor se todavía. lesiona. Ese sí. es el problema que no quieren entender que cuando el señor Bocanera no reacciona es porque se acaba de lesionar y le está esa, diciendo al banco, estoy fregado. Esa es tu opinión y esa es tu perspectiva. Ah, bueno. Yo vi otra no, cosa. Que te la Estaba cabo, mirando yo tengo... no, no, no, el banco no, no, no. de suplentes y tampoco. me di cuenta que... Tarjeta amarilla para Luciano, no Tengo tapones. tarjeta amarilla para Luciano, por irreverente, amarilla ah, bueno, señor, no irreverente, porque a todos ustedes grosero, y ¿Qué qué que tratando a la gente que hable lo que le la gana, no señor, aprende a respetar porque a esta hora también ¿qué, hay ¿qué padres con hijos que ven el programa. Es, Sígane, preocupante, es preocupante cuando Atlético Nacional termina siendo el generador de fútbol y el número 9 del equipo, Baldomero Perlaza. Con todo respeto, cuando Perlaza es el jugador que debe defender en la media cancha. Y la gran pregunta de Arroyade, a la cual me sumo, ¿qué pasa con Sebastián Gómez? Pero son las maneras de ver de Juan Carlos Osorio. Y él tiene su manera de ver el fútbol. Yo tengo la mía. Ayer, el tipo que menos sabía de fútbol dentro de la cancha, se dio cuenta que habían tres jugadores en el segundo tiempo que pedían a gritos salir. Harlan Barrera, Perlaza y Candelo. Los tres. Y los cambios eran Sebastián Gómez... Patricio Cucci y Cepelini. Cuando hace los cambios, ya es muy tarde en el partido. Y tiene, y mucho, que ver con la derrota el cuerpo técnico ayer de Atlético Nacional. Porque perdió frente al equipo B de la Cúcuta. El B. ¿Cuántos jugadores no tenía el Cúcuta? Seis jugadores le faltaban titulares. Cúcuta. Le faltaban seis titulares. Seis titulares sí. le faltaban al Cúcuta. Sí. ¿sí? Cúcuta en Río Bando el le faltaba. B, el equipo B, de Cúcuta Jonathan le ganó a Atlético Nacional. El equipo B. El equipo el B. B. B. Pero el por ahí tenemos que haber arrancado. Digo, Apenas chica. lo vienen a decir a esta hora. Digo, no, yo, el pensé, sí le yo pensé que ganó fue el de la Liga Nacional. Yo pensé que anoche. Yo pensé que anoche lo seis titulares. Es increíble, es increíble la falta de eficacia. El primer tiempo era para golear, pero como no se pudo golear, no, el segundo tiempo, tiempo bien, lo paga carísimo, carísimo. La sonrisa de Luciano es, sinceramente, demasiado sarcasmo, porque no tiene argumento, porque sabe no, no que hacer nacional en el segundo la, la, la. tiempo... Fue muy mal. Yo tengo que analizar sí me porque no me sumo ni al escuadrón rojo ni al escuadrón verde. Vivo Simplemente digo lo que vi ningún, en la cancha. Lo no que vi en la cancha, ya ni grito porque ya pasa por un lado y sale por el otro, ya no entiende. Pero es la verdad, la realidad, la semana para el olvido de Nacional. Eliminado no, de la si Copa Colombia bien. con el Tolima, con el Tolima, que no es la primera vez... Con el qué Tolima. Ya, Gamero, ya. Gamero, ya. Soltalo. Ya, suelta, suelta y, y, y juega de otra. Porque la verdad, Gamero, creo que el día que ya no le diga más, va a decir: Le gané a Nacional sí. y le gané por varias veces. Sí. Porque es así. Sí. No estamos hablando de título, estamos hablando de la realidad. Sí. Tolima le qué gana qué siempre razón. a Nacional. Sí, para que no nadie. Y ayer, qué ayer, qué y ayer qué qué razón. perdió con el equipo bueno, B de, ya Cúcuta. Estamos de acuerdo. Es la verdad. Y Medellín. Estamos Medellín. Medellín sufrió más de lo que tendría que haber sufrido. Porque ganando muy temprano en el partido con gol de Didier Moreno, se deja empatar con un golazo, un recontra golazo de Zapata, pero después pasa a ganar nuevamente y se deja empatar. Pero, no lo pero los sufriendo. errores los errores son de David González, el ah. arquero. Los errores son de David González. El remate de Zapata va al ángulo. Si bien la pelota pega en horizontal y se mete... Es difícil, pero el bolero estaba adelantado. Tiene y en el segundo el gol, el segundo gol esa pelota, o es del arquero es de él, o de es alguien él, él. O, o alguien él. que esté sobre la línea es para él. poder ayudarlo sobre ese parante Los dos goles que recibe Medellín son errores de David González. Y para mí, Medellín no jugó tan bien tampoco. Fue más eficaz. Pero no sufrió tampoco. Fue más eficaz, pero que el no sufrió como Pero tampoco fue. No, pero, ¡Wow! ¡Qué lujo! Pero no sufrió como vos decís. No, No, no, no. Ganó 4 a 2 porque fue más eficaz. Pero sufrió ante un envigado, no. que la verdad, una lágrima. Envigado, una lágrima, Rafa Bueno, esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Cuenta como...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 del 13 al 15 de octubre llega a Medellín la séptima versión del Draft Colombia. Meduría de jugadores de 14 a 20 años. Déjate calificar por técnicos profesionales. y si pasas las pruebas, Casa Talentos te escogerán. Ingrese a www.draftcolombia.com. Informes al WhatsApp 320-679-5731. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4645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 Estamos presentando el Superdebate. Este debate se transmite todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, 3 horas. Sintonice 9.10 AM en la ciudad de Medellín o nos puede ver también a través de Facebook Live en Rafa Gol al aire. Al final del juego, anoche, la figura del partido reconocido por todo el grupo de la votación, incluyendo a Luciano González, fue Don Carmelo Valencia, ex nacionalista, que marcó los dos goles que le dieron el triunfo al Cúcuta Deportiva. Así habló! Oh. Carmelo Valencia y recibió los premios con Don Elkin. ¡La voz! El gran equipo deportivo de Rafa Gol tiene un estilo único, chévere y moderno, como la marca Berfit Bifid, que tiene prendas para todos los estilos. El jugador más elegante de la cancha, figura Everfit Bifid, amigo de la casa, Don Carmelo Valencia, el popular Tutunendo. Dos goles aquí en el Atanasio, felicitaciones señor, le entregó este bono por 400 mil pesos, quiere cacao, aquí los puede hacer uso en la 65 con la 51 en Berfit Bifid, para que compre cachaco, esas chaquetas blazer bonitas y con ese color de piel le quedan de, de maravilla, felicitaciones señor. Bueno, un saludo para ti, para todos en la mesa y bueno, muchas gracias por... Por el regalo ustedes, como siempre, hombre, desde que yo estaba aquí en Nacional, siempre eh, obsequiándole eh, eh, buenas, buenos detalles a, a, a los eh, jugadores elegidos de, de, de, de la cancha. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Un saludo muy especial para Luciano. ¿no? Luciano. Luciano, Luciano. Todavía está ahí vivito sí. y, y molestando a veces, pero bien, bien. Lo veo de vez en cuando y lo recuerdo mucho porque es un hincha buribundo del verde y bueno... Eh, le mando un abrazo a todos, de verdad a todos, lo recuerdo siempre con gran cariño y, y gracias por este premio. Ese primer tiempo en relación con el segundo se cambió mucho, porque el primero nacional generó muchas opciones, pero en el segundo ustedes cobraron, sobre todo usted. Claro, eh, creo que en el primer tiempo es un partido que, que, que lo sufrimos bastante. Eh, tuvieron muchas opciones de gol, pero creo que no fueron tan efectivos y en el segundo tiempo pudimos recomponer muchas cosas, pararnos mejor eh, y por ahí nos dieron espacio atrás y pudimos aprovecharlos. Le entrego este espectacular trofeo cortesía Rafa Gol, grabados artísticos como la figura de la cancha, usted tiene varios premios, me imagino que tiene la estrella también, usted fue campeón con Atlético Nacional. Claro, con Atlético Nacional tuve la posibilidad de ser campeón dos veces, eh, todo el mundo sabe que yo soy hincha de Nacional, y, y nada, eh, la verdad que hoy me voy muy contento porque hoy en día me debo al, al Cúcuta, le marco creo que a, si no es el mejor es de los mejores equipos del país Y nada, eh, es nosotros seguir eh, trabajando como venimos con la, uni, con la humildad que venimos y seguirle también dando mucha alegría a este, a este equipo rojinegro que, que la verdad eh, cada vez eh, se, se, se, se mete uno más en, en el corazón de la gente y bueno, esperemos poderle seguir dando mucha alegría. Señor, que Dios lo bendiga, 35 años, 8 equipos de fútbol. Ganador, campeón, va bien usted en la vida, hombre, bendiciones, ¿hasta cuándo va a jugar? Bueno, eh, hasta que mi Dios quiera, todavía me siento con fuerza, me siento fuerte mental y físicamente Y bueno, seguir eh, disfrutando y aprovechando cada oportunidad que me dé Señor, que Dios lo bendiga, dele cambio allá a Rafa Gol, porque usted es amigo nuestro de este grupo deportivo desde hace mucho tiempo Claro, Rafa, cambio, un abrazo, que mi Dios los bendiga <risa> Carmelo, muchas gracias la verdad es que un hombre con 35 años hoy estoy viendo el partido de independiente de la luz. Y el Pepe San con 39 años. ¿Qué partido se dice? y qué gol? Señor González. No, muy merecido para Carmelo, gran señor, gran persona. Y tiene 35 años, pero el viejito de boca negra no puede con la nalga y ya tiene que irse del fútbol. Y Carmelo tiene 35 años y como él dice, hasta que Dios quiera y acuerda que tiene el negro para jugar balompié sí, pero lo que pasa es que tiene más velocidad señor <coughs> Carmelo Valencia si tenga 35 porque lo cabalgó, mire ese cuarto gol es muy eh, muy buen gol Javier López tira la pelota de 40 metros desde su zona y corre el negro por esa pelota y ahí es donde le gana Entonces, a la saga Atlético Nacional. Pero el tema de Boca Negra no tiene que ver con la edad, nada, tiene 33 cuarto, años apenas. Las tantas no lesiones pasa. que ha tenido consecutivamente, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver con semejante calidad de jugador que es, eh, indudablemente, el defensa central de Nacional. Creo que de pronto eh, aprovechó el Cúcuta Deportivo las falencias en defensa que entregó Atlético Nacional, porque el esquema del Atlético Nacional es presión continua del rival en su zona con posesión. Se hace una entrega errática, inmediatamente es para que el rival aproveche espacios libres. Eso aprovechó Carmelo Valencia y por eso salió figura ayer. Partido cambiante, primer tiempo totalmente para Nacional. Segundo tiempo, todo para el equipo de Cúcuta que fue más efectivo y por eso ganó. Y Carmelo Valencia fue la diferencia porque marcó goles y con eso se ganan los partidos. Al final del juego los hinchas de corazón de Atlético Nacional hablaron sobre la derrota del equipo Verdolaga. De los hinchas de years. corazón. Como un La voz. Casi 30.000 hinchas de corazón. Esta afición merece de todo. La afición de Atlético Nacional. Y se pierde ante el Cúcuta Deportivo en condición de local 3 por 2. ¿Qué piensa el hincha de corazón? ¿Qué piensa Alberto Laga? ¿Opinión del partido? No, un partido muy... A la final estuvo bueno, pero es que Pompilio no se va a hacer los cambios. ¿Cómo si vamos empatando, van a sacar a Barcos? Eso no se puede hacer, nunca. ¿Usted qué dice, amiguito? ¿Disfrutó? Dígale, sí. Sí. Muy bien, el joven es de pocas palabras. Don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión, ¿no? Radio, 12 a 3 de la tarde, lunes a viernes, emisora La Voz del Río Grande, 910 AM. En Facebook... Rafa Gol al aire y nuestra emisora Online Rafa Muy bien, es nuestra voz comercial oficial Del gran equipo de Rafa Gol, usted qué piensa No, lo único bueno, yo creo que Que bueno el partido fue el gol 5000 de resto no El gol 5000 usted qué dice joven No, yo no entiendo cómo no van a meter a Gucci O sea, que tienen contra Gucci, si Gucci es un buen jugador Gucci, Gucci? Tiene... Gucci, Gucci, Gucci También tiene... la G por la C, eso Él es que tenía un Tamaguchi, <risa> usted tenía, él tenía ¿qué? Un Tamaguchi, <risa> Tamaguchi, opinión del partido no, se están demorando mucho los cambios, Entonces, hermano. Cambio no ¿Qué, si está, es qué, está, ¿Qué está pasando? Escucha, hace mucha falta. ¿Y usted qué dice? No, no, no, muy mal hecho lo que hace el técnico. ¿Cómo no va a meter la gente en la titular? Pa... No, pues me parece muy mal hecho lo que hizo he ahí. A ver, joven, ¿usted qué está esperando aquí para la nota? Cuente. No, hermano. Es que, Osorio, oh, hermano, lo que la hinchada lo queremos mucho, hermano, pero tampoco para que nos coja de... Todos los días, pues. Ave María, pues. ¿Usted qué dice, joven? Oiga, qué buen peinado, hombre. ¿Cómo se llama el peinado? La eh, eh, crestica. La crestica. ¿Opinión del partido? No, muy decepcionado. ¿Cómo va, cómo va a sacar a un, a un delantero y va a meter un defensa? Meta mejor a Cuchi. ¿Y usted qué dice? <risa> Oiga, ¿usted no vio hace cuánto? Hace dos años. ¿Dos años? ¿Y qué? ¿Cuándo matrimonio? Todavía no. Poquito, poquito, poquito. A ver, Un abrazo, un abrazo Besito, besito, besito Uy. No, muy malos cambios Realizó Pompilio Realmente muy triste el, el desempeño del segundo tiempo Saca un centro delantero Y es que para meter a Perlaza De centro delantero Cuando Perlaza no es ni capaz De hacerlo y quiera de volante Entonces muy triste el, el partido Muy triste Don Yerso Candelo Ah no, me equivoqué Oiga, ¿qué piensa del partido? No, con hambre y la comida en la nevera. Jugadores muy buenos en la banca y no lo tenemos en cuenta. Oiga, a propósito de con hambre y la comida en la nevera, ¿opinión del partido? No, triste, es, semejante viaje desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? A venir a ver el verde. ¿Ese partido? vino desde Bogotá? Sí. Bueno, señor, ¿cuándo va para Bogotá? Pues mi broker me halla con esa sí. tristeza tan berraca. Bueno, señor, ¿usted qué piensa del partido? Eh, regalamos el segundo tiempo y los cambios muy tarde y Cepelini tiene que ser titular por Dios Osorio, es que uno con un abrazo de esos y lo pone faltando 10 minutos cuando íbamos perdiendo, no. Regalamos ¿Usted, es Usted es el papá, el papá de él, como parecidos, ah, opinión. El niño, el niño, ah, el, el, el niño. Bueno, ah, como tira el niño al charco. ¿Usted qué piensa amiguito? Eh, me parece que, que muy triste. Haber perdido el invito de una manera tan, tan boba. Me parece que hubiera, que hubiera sido mejor si hubiera me metido a Cuchi. Y que si, si el entrenador escuchara a la hinchada, le iría mucho mejor el Señor, partidos. que Dios lo bendiga. Aquí termino con todos estos hinchas de Atlético Nacional. Venga para acá. ¿Usted qué me va a decir, señor? Nos ganó un hombre de 80 años jugando. Diez partidos en la semana. Enseguida va a ir a jugar con los nietos, con los hijos de los nietos, igual que nos ganan, igual que jugar otro partido. Señor, tranquilo, botas de Valeriana, tranquilo. Aquí voy a terminar con estos hinchas de corazón. Usted, usted no es baldomero. Ah, no, no. Aquí terminamos con los verdolagas. Pase nuestros estadios. Alegría. Los hijos de corazón hablaron así con el Lamón. sacamos las conclusiones del juego de Nacional, Luciano González Sequea. Pues yo creo que ya todo está dicho, dos tiempos muy claramente definidos, y ojo que el 70% del partido lo dominó Atlético Nacional. Gustavo, Nacional es un buen equipo, pero desequilibrado en defensa, y lo otro es que Nacional... No es invencible, señor David González, Nacional no es invencible. Al menos ya los errores los reconoce uno de los integrantes del cuerpo técnico, ¿no? Vamos a ver si el técnico mayor también reconoce como su pupilo lo hizo en el Camino ayer. Creo que uno, una de las situaciones también que hay que tener en cuenta con este Atlético Nacional es la cantidad de lesionados. Cada compromiso está saliendo jugadores con problemas físicos y creo que es algo para revisar en el tema físico del Atlético Nacional. Ya hablaron los hinchas, parecía como que si estuviese hablando yo Mirá cuántos hablaron y cuántos dijeron exactamente sí, lo mismo mucho, que dije hace un rato sí. Lo que pasa es que Luciano se pone Hablan el balde y no quiere entender Los ya hinchas, los ahora los igualitico, vos. Los hinchas. Bueno, los hinchas. igualitico a vos Hacemos sí. la pausa, ya regresamos con ustedes, permiso Bueno llegó la hora del yogur, del yogur Colanta Dale vidas a la defensa de tus hijos con el nuevo yogur Vida de Colanta Basta uno diario Colanta sabe más, sabe a campo Nuevo yogur de búfala Colanta En tres ricos sabores Maracuyá, fresa y mora Tienes que probarlo Colanta sabe más, Colanta sabe a campo Ahora el nuevo yogur Colanta Con su nuevo diseño Búscalo en tiendas y supermercados Colanta es más sabor Más fruta, Colanta sabe a campo Sabe más Minster Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola y pool caestil. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info 444-3311, Medellín. Buenos esta días, hora estamos con el Erfi porque todo en el gran equipo deportivo aquí lo colocamos de moda. Por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Estilo único, diferente y con mucha personalidad. Mm. Son prendas que siempre están marcando la diferencia. Porque la experiencia no se improvisa. Everfit Bife. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. La superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Hola, les habla Liliana Rendón. Candidata al Consejo de Medellín por Cambio Radical. Mira el número 10. Quiero invitarles muy especialmente a que me acompañen, después de haber trabajado como concejal de Medellín, representante a la Cámara, senadora de la República, precandidata a la gobernación de Antioquia. Quiero poner al servicio de Medellín toda mi experiencia y trabajo durante estos 20 años. Hoy siempre primero la gente, el número 10, Cambio Radical Mira. Se acabaron las excusas. DirecTV llega con un superprecio desde tan solo $75,600 pesos. También viene con DirecTV Go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes, series y películas desde donde quieras. ¿Lo vas a pensar? Llama ya al numeral 332.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 Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande Proseguimos en el Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada Sí señor, la tabla de posición a la próxima fecha ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde más asiste la gente al fútbol? Los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbelado, buenas noches. Buenas noches, Rafa Julián, el termómetro, hermanos de las asistencias a la fecha número 11 del campeonato colombiano, regular presencia de público en los estadios del Paira Principal en Medellín, con 29.208 espectadores, la segunda en Bogotá, donde asistieron 12.385, y la tercera en Manizales, con 8.127 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero... En la ciudad de Medellín con 299.690, segundo Bogotá 140.186, tercero Cali, 111.079 espectadores, el equipo con más asistencia es nacional, 183.219 espectadores. Los resultados, Bucaramanga 2, Río Negro 0, Magdalena 1, Tolima 2, Once Caldas 0, Santa Fe 1, La Equidad 1, Patriota 0, Nacional 2, Cúcuta 3. Los otros resultados de la fecha número 11 del campeonato colombiano, Jaguares 2, América 2, Millonarios 2, Pasto 1, Envigado 2, Medellín 4... ...Huila 1, Junior 1 y mañana el partido Cali contra Petrolera... ...la tabla quedó así, primero Petrolera 21, segundo Cúcuta 21, tercero América 21... ...cuarto Nacional 20, quinto Millonarios 20, sexto Cali 17, séptimo Río Negro Águilas 16... ...octavo Tolima 15, noveno Junior 15, 10 para Pasto con 14... En la casilla 11 del campeonato colombiano está Patriotas con 14, 12 para 11, Caldas con 13, 13 para Bucaramaga con 13, 14 Medellín con 13, 15 para Envigado con 13, puesto 16 para Santa Fe con 11, puesto 17 para La Equidad con 9, puesto 18 para la Jaguares con 9, penúltimo Huila con 9 y el último es Magdalena, 8 puntos. Y la próxima fecha, Tolima contra la Equidad, Pastos en Media Nacional será el próximo sábado sea, a las 2 de la tarde. Patriota venta a Huila, Medellín la venta, a Millonarios, próximos a las 5 de la tarde, señal abierta televisión para el país. Río Negro contra Once Caldas y los partidos de la fecha número 12, América Bucaramanga, Santa Fe Vigado, Cúcuta contra Cali, Petrolera contra Magdalena y Junior enfrenta al equipo Jaguares de Córdoba. Es todo, Rafa Gol Linares. Carlos Luciano me regaló un número del 1 al 201. 9. El número 9 corresponde al señor Carlos Ángel en Bogotá. Cuatro personas ven en el programa: dos hombres, una mujer. El número 4. El número 4 para Teodolinda Giraldo vive en el Santuario. Cinco personas ven en el programa: dos hombres, tres mujeres. Número 15. El número 15 para la señora Marta Morales en Calazán, Medellín. Seis personas ven en el programa, tres 3 hombres, tres 3 mujeres. 162. El 162 corresponde al joven Steven Jiménez. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer en el barrio Laureles. Charrúa. 98, Rafa. El número 98 Gracias, corresponde mamá. al señor Francisco Vanegas en Itagüí Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. En el Twitter, del 1 al 721, respondieron bien las preguntas. Daniel Muñoz, gol 5000, y Mao Molina, máximo goleador entre enfrentamientos 401. de Emirado Medellín. 401 gana con nosotros, señoras y señores. Aquí lo veo, Sergio Otálvaro es el ganador en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook. Bueno, despedimos con vitrinazo rápidamente para Nelson Alzate. Estamos saludando también a Jaime Castaño y familia en el municipio de Bello para. David Alzate, para Carlos Ríos, eh, para eh, Claver, Antonio y Marina, Marina Giraldo. Y también para Policar todo. A Olga, Daniela, Jonathan y Johnny en el barrio Trinidad. A Julio Roberto Gómez y Fernando vegué Y a Miriam Suárez y su hijo Gustavo en el municipio de Bello. Octavio Orozco en Sabaneta. Ya estuvimos haciendo el programa eh, el gran equipo deportivo de Rafa Gol. Ramón Arteaga Alf, eh, también Darío Muñoz Fernando Zapata en El Visto, Rodrigo Mejía en Sopetrán y Alfredo Ramos Ángel Arias, Hilardo Pérez, Saúl Restrepo Talo Mejía, El Capífero y Peineda Jorge Ochoa y Felipe Jiménez. Para David Acevedo en Villahermosa La Onda Diana López, Luz Marina Orrego, Joana Montoya y Gustavo Montoya en Manrique Para John Saavedra, Patricia Daniel y toda la gente del Hotel Cabo de la Vela para Sebastián Posada de Parrilla Cambalache para Alexander Cruz en Bello y Andrés Arboleda que no se pierda el programa Betrena abrazo para Diana Milena Sánchez hincha del Medellín del poderoso su señor padre Viviana Juan y Cachalujos allá en el municipio de Itagüí Carlos Mario Mejía el flaquito Alex y Sasa Miran amigo Está cumpliendo 25 años, qué muchacho, ¿no? Bueno, y para Carlos Das aquí en el Generador de Caracteres de Teleantioquia, el próximo viernes estaremos en el municipio de Envigado, en el parque, originando el superdebate de radio de 12 del día 3 de la tarde. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré. Así mismo dormiré, porque solo tú oh Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.